Allá por el barrio Una peda tranqui Seguimos rapeando Pásame ese pase Para que me alce Esta pinche noche Voy a vaciar envases Sigo de alocado Allá por el barrio Pedra tranqui, seguimos rapeando. Pásame ese pase para que me alce. Que esta pinche noche voy a vaciar en base. Esta loca noche voy a loquear con compas. Unas líneas de roche y unas buenas pompas para que se ponchen todas esas locas. Ya saben que tengo de lo que las provoca. Su jefa me tira a la pinche chota Porque soy un loco que fuma la mota A mí no me importa ni a los de mi bandota A mí no me importa ni a los de mi bandota No me gusta el drama, solo quiero la rama No me gusta el drama, solo quiero la rama Happy después de lo yo saco canala Andamos bien happy todas las semanas Sigo de alocado, allá por el barrio Una peda tranqui, seguimos rapeando Pásame ese pase, para que me alce Que esta pinche noche voy a vaciar envases Sigo de alocado, allá por el barrio Tranqui, seguimos rapeando. Pásame ese pase para que me alce. Que esta pinche noche voy a vaciar en base. La paso contento, no me diga nada. Mejor fume esto, póngase bien rana. Así la pasamos toda la semana y no le paramos que siga el mañana. Me tira la mala, pero no me cala. Me tira la mala. Pero no me cala Me dicen borracho Por tomacaguama, No me tiren Pancho Por caguama, Me dicen el loco Allá por Tezcala Yo levanto el pueblo Y a toda la banda Me dicen el loco Allá por Tezcala Yo levanto el pueblo Y a toda la banda Sigo de alocado Allá por el barrio